Nada, Antes de empezar con Mercurio en Cáncer que nos toca en la clase de hoy, la número 49, te pido que te unas a nuestra gran comunidad centroaprenderastrologiafacilmente.com ahí tenés la página, de ahí podés descargar gratuitamente el pdf de este libro de donde yo tomo cada una de las palabras que te digo en este video y además de eso Vas a poder interactuar con otras personas que hablan de lo mismo. También que te sumes a nuestro grupo en Telegram. T.me barra curso de astrología. Todos juntos y sin acento en la I. Astrología. Eh, ahí vas a poder eh, interactuar con ya... Mmm, 500 y pico, 600 personas, no sé, ya ni sé cuántas hay que están permanentemente hablando de astrología y vas a poder así aprender esta hermosa, maravillosa herramienta muy fácilmente vamos de una vez con Mercurio en Cáncer me estoy proponiendo hacer los videos bien cortos, no aburrirte Mercurio en Cáncer, tres palabras claves, positivas y tres negativas y ya sabes qué significa... Que sean positivas y que sean negativas. Como positivos son reflexivos. Son imaginativos. Y son creativos. Claro que sí. Como negativas son ilógicos. Influenciables y retraídos. Así que a tener cuidado con la parte en sombras de este Mercurio en cáncer como todas las partes en sombras de todos los planetas nos volvemos a encontrar mañana claro que sí con qué con Mercurio en Leo por supuesto chao hasta mañana